Mira, están regalando skin en Fortnite. Uh, interesante. ¿No lo crees? No. Mm. ¡Mira! te están por dar el pase de batalla. Uh, seguramente habrá otra oportunidad. Bueno. Mira, tu cruce está en line, boludo. Es suficiente, voy a buscar. Bueno. Más para mí. Quién hizo el té, yo. ¿Y las facturas? ¿Quién compró? Yo. ¿Y quién se va a los teres? Yo. ¿Y quién tiene el libro de numerología? Yo. ¿Quién mató a Juanito? Yo. Ay, qué egocéntrico que sos. Si te gustó el video, solo dale el botón like. Hay más videos en el canal, estoy en internet. ¡Y profe esta colaboración entre Sergio Octuri y Jonas. Recuerda suscribirte a los dos canales que pronto sacaremos uh -huh. nuevos episodios con Gaby y Edu. Sí, Adiós a sí. e ese es mi saludo. Bueno,